Saludos, soy Rael Banker, en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo omitir la pantalla negra de Netflix. Entonces, en este caso vamos a irnos a la Play Store, vamos a escribir Rive, en este caso se escribe River, river". vamos a dar clic ahí en la aplicación, yo como ya la tengo instalada me sale solo abrir o desinstalar desinstalar o abrir lo mismo entonces en este caso lo voy a dar a abrir usted le dan instalar y cuando les lo instalen se les va a abrir así en este caso como pueden ver en la esquina inferior derecha hay un sit no más vamos a dar clic aquí se les va a abrir una plataforma una ventana así como esta le van a abrir unas opciones así como esta que ven aquí en este caso mmm, Vamos a escoger Netflix, yo tengo Video Prime y Netflix, pero como Netflix es la más popular vamos a escoger Netflix Ustedes lo pueden hacer con otra, eh, van a iniciar sesión, una vez que inician sesión se les va a abrir así, les va a quedar así En este caso eh, ya podemos ejecutar cualquier película que no nos va a salir la pantalla en negro, entonces vamos a comprobarlo con esta vamos a dar clic en reproducir y esperamos que reproduzca en caso de que no se le reproduzca pueden cerrar la aplicación y abrirla nuevamente y darle en el sin no más poner la cuenta si se la solicita yo creo que no les va a solicitar la cuenta y listo aquí tienen todas las opciones para ustedes eh, Disfrutar al máximo de esta plataforma Como pueden ver, ahí se está iniciando la película Ya se inició y no la puedo continuar Por lo que me genera problemas de copyright Eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y hasta la próxima Chao, chao